La firma porcícola Quequén celebró el potencial laboral de su planta DSAE, que durante este año sumó a su capital humano 1.500 empleados, esto luego de su reapertura a finales del 2021. De acuerdo con cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, de enero a junio, las importaciones cárnicas mexicanas experimentaron un crecimiento interanual de 5.3%, cifrando más de un millón de toneladas, compuestas por carne de res, cerdo y pollo. La Organización Mundial de Sanidad Animal reportó que desde enero de 2020 hasta julio de este año, la fiebre porcina africana ha provocado la muerte de casi 2 millones de cerdos en 45 países. Hasta julio, Europa registró la pérdida de 1.3 millones de animales. La holandesa Rabobank vaticinó que los precios de las materias primas para el sector porcícola se mantendrán altos durante la segunda mitad de 2022. Sin embargo, el comercio se verá beneficiado gracias a una mayor demanda en diferentes países. Durante el Oltec One, celebrado en mayo en relación a las sesiones FOCO, se expuso que frente a la actualidad de la porcicultura a nivel internacional, es crucial poner el enfoque en las diferentes áreas de sustentabilidad, con el objetivo de mantener la rentabilidad. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.